Amigos, retornamos por aquí nuevamente con todos ustedes, el equipo técnico muy activo trabajando en estos temas de iluminación para que ustedes puedan recibir cada vez más una imagen nítida totalmente Full HD. El Grupo Lama se ha empeñado en poder hacer las transformaciones y los cambios necesarios para que la audiencia de este espacio Teledebate y N16 puedan cada vez más tener una imagen lo más nítida posible en sus pantallas. Recordar también esos que están con nosotros, a través de nuestras redes sociales, Teledebate, nuestro Facebook, desde ya transmitiendo en vivo, y también nuestro canal de YouTube, en vivo para todos ustedes desde ya. Yo le decía al hacer la pausa que, ya como de costumbre, está conmigo por aquí en el estudio. Bienvenido, a Ruiz, bien vos. Hermano, un saludo nuevamente. Buenas noches, buenas noches, Robert, y a nuestros amigos que esperan ya noche tras noche por estos canales. Veo que los técnicos están trabajando con las luces. Sí. Las luces también deben ser eh, vistas y reparadas en nuestro dirigente para que le llegue la inteligencia de dominar todos estos temas que se están debatiendo en el ambiente dominicano. Eso es así. Bienvenido. Permíteme compartir contigo de inmediato una importante información porque precisamente de dirigente el presidente Luis Abinader en el día de hoy estuvo encabezando un importante acto con compañía de lo que es el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, donde hicieron la entrega en el día de hoy de 30 ambulancias a diferentes centros de salud valorados en más de unos 160 millones de pesos, y esto también para ser utilizado a través de las diferentes gobernaciones y el Servicio Nacional de Salud. Los vehículos serán puestos a disposición de distintos hospitales provinciales del país a través del Servicio Nacional de Salud, según informó el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Permíteme, bienvenido, escuchar esa información, por favor, ahí. La instrucción de adquirir estos equipos en un mundo matizado por problemas de logísticas. Y por las dificultades en un periodo post pandemia, en donde tienden a ser difícil la adquisición de equipos médicos y con las regularidades que estamos acostumbrados a hacerlo. En un proceso competitivo donde participaron cinco o seis empresas de orden nacional, fue adjudicada la compra, evidentemente, al ofertante más barato o de más económica presentación de todos. Lo importante de estos equipos no es el vehículo en sí, sino el equipamiento que lleva adentro. E inclusive, en el componente de costos de estos equipos, tienen que ser más importantes el vehículo en sí. Hay que aplaudir este gesto del señor Presidente de la República de pensar en lo más necesitado. Es importante para las provincias, para los municipios, de que contemos con estos, con estos equipos para preservar vidas. Así que nosotros, de la, desde la Dirección de Emergencias Médicas, señor presidente, valoramos este gesto de usted a través del ministerio administrativo y sepa usted que estos equipos serán cuidados como si fueran nuestros propios vehículos particulares. Señores, esas llaves fueron entregadas por el presidente Luis Abinader al mayor retirado Juan Manuel Méndez, director general de lo que es emergencias médicas de lo que es el 911, quien resaltó que ha sido una de las necesidades que vienen aquejando a las diferentes provincias durante los últimos 10 años. Bienvenido. Ya tuviste bienvenido ahí, el presidente refuerza con ambulancias en las diferentes provincias. Estamos hablando que estas son ya unas 30 ambulancias que se incorporan a diferentes hospitales y centros de salud en toda la geografía nacional, hermano. Excelente, sobre todo eh, esa, esos instrumentos que son al servicio de la ciudadanía que necesita uh, mucha eh, urgencia en cuanto al traslado de personas en estado de necesidad, ya sea personas en su casa, personas que se accidentan en la vía pública y a través de la coordinación con el 911, el Servicio Nacional de Salud, y los hospitales una debida coordinación está llamado a estos instrumentos a salvar vidas todos hemos sido testigos de esa impronta que el 911 ha estado siempre activo en, en ese servicio de la salud yo creo que unos de los instrumentos que tiene la democracia dominicana hoy día para servir a la ciudadanía son esta instancia que se han creado como el 911, los hospitales, el Servicio Nacional de Salud, etcétera, Y sobre todo, ese personal que trabaja en esas ambulancias, en ese transporte, donde tienen prácticamente todo lo necesario para mantener y la estabilidad del paciente internamente antes de ser llevado a un centro de salud ya fijo, pero de por sí, esa, esos vehículos son instrumentos, son unos hospitales móviles prácticamente. Nosotros felicitamos al gobierno porque eso quiere decir que los impuestos del pueblo dominicano están siendo bien administrados. Muy bien.